Un oficial de la policía resultó herido durante un operativo en el cual participó vestido de civil y fungía como comprador. Sin embargo, los delincuentes al darse cuenta dispararon contra la humanidad del oficial y la policía detiene a dos traficantes de armas. Este hecho se registró en cercanía del zoológico Tercer Anillo de la ciudad de Santa Cruz. Y el operativo correspondiente con todas sus unidades especializadas y se ha logrado aprender al presunto autor que estaba en la parte alta de este mueble y ahí mismo se, se tiene aún las armas, estamos esperando al, al personal especializado del laboratorio y el representante del Ministerio Público para que se pueda colectar conforme a los protocolos correspondientes. Bueno, eh, eh, la segunda persona por cuestiones de investigación, aún, aún en un principio estábamos aprendiendo a, o arrestando a aquellas personas que estaban ligadas a esta venta.